El artículo que quiero presentar se llama Afrontamiento y síntomas de estrés postraumático en niños mexicanos después del sismo de 2017 para ser publicado próximamente en la revista Ciencia Ergosum de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los autores somos Norma Iván González Arratia López Fuentes, Marta Torres Muñoz, Jessica Paola Aguilar Montes de Oca, Felipe González Arratia Avisoso, Sergio González Escobar y Ana Olivia Ruiz Martínez, todos en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El objetivo de este trabajo de investigación es proveer información respecto a la relación que existe entre el afrontamiento frente a riesgos extremos en este caso, el hecho de haber vivenciado el sismo del 2017 y su relación con síntomas de estrés postraumático en niños que experimentaron dicho evento. Eh, la edad de los niños y niñas es entre los 11 y 15 años de edad. La relevancia de esta investigación radica en que eh, siempre ante un suceso de esta naturaleza, Pueden presentarse en algunos casos la sintomatología de estrés postraumático, la cual es muy importante de identificar, dado que el, el hecho de haber estado expuesto a una circunstancia de, estas, eh, de esta naturaleza puede originar trastornos emocionales en los individuos. Se encontraron diferencias entre niños y niñas, donde son las niñas las que eh, puntúan más alto respecto a la presencia de síntomas de estrés postraumático. La conclusión a la que se llega es que es indispensable dar un seguimiento a estos niños para eh, saber si aún continúan con la presencia de estos síntomas y por supuesto darles la ayuda y el apoyo psicológico correspondiente. El estar expuesto a un eventual sismo, pues siempre va, va a estar presente esta circunstancia que no podemos prevenir, pero que sí podemos minimizar en la medida de lo posible el daño, sobre todo este, en beneficio de la salud y el bienestar de los individuos. Gracias.